Buenas noches. Eh, sin lugar a dudas, estamos ante una importante crisis debido a una pandemia a nivel mundial. Estamos en una segunda oleada, algunas dicen incluso que en una tercera, y los datos evidencian que España no es eh, la que está en peor situación. Eh, muchos más países europeos, y eso por no hablar de fuera de Europa, se están volviendo a tomar medidas pues más restrictivas debido a esta nueva ola, y los datos evidencian que eh, no depende del Gobierno que, que haya estado en ese momento o que esté en ese momento para el resultado eh, y para enfrentar esta pandemia. Eso lo podemos ver en comparación con otros países eh, europeos que además tenemos cerca de, de España. Pero sí es verdad que sí que depende del Gobierno que haya en cómo eh, enfrenta las consecuencias económicas de esta pandemia… ...y las soluciones que le dan. En este sentido, pues, es evidente que en el Gobierno de España... ...el escudo social que se ha tomado es pensando en los trabajadores... ...y trabajadoras y en las personas más vulnerables. Sin embargo, el COVID también ha evidenciado que hay, pues... ...trabajos esenciales, importantes, como son el cuidado... ...y que han estado olvidados y que incluso con el COVID... ...pues han sido también... ...pues no demasiado tenidos en cuenta. En este sentido queremos hablar de las empleadas del hogar. Las empleadas del hogar ya antes del COVID tenían una situación muy particular. La mayoría de ellas trabajan pues sin contrato y por tanto sin cotizar a la Seguridad Social. Muchas de ellas trabajan 24 horas al día sin ni siquiera descanso por la noche... ...por el cuidado que tienen que tener de personas mayores y dependientes... Algunas de ellas están trabajando durante años, siendo extranjeras y, sin embargo, por pues, no tener contrato, no llegan a tener la regularización de su estancia en nuestro país. Y algo que es muy importante por estar cotizando, por estar, perdón, por estar eh, pertenecer a un régimen especial, pues resulta que no tienen derecho a desempleo.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 que además, debido a los retratos en la Administración por falta de recursos públicos, la mayoría de ellas aún no han cobrado. Es por esto por lo que en el próximo Pleno, desde adelante, coín llevamos una moción para instar a las distintas Administraciones, a la Junta de Andalucía y al Gobierno central, para que se defienda los derechos de las empleadas del hogar y tengan unas condiciones dignas, mínimas, al igual que otros sectores profesionales.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 En consecuencia, el árbol urbano no debe ser contemplado únicamente como un elemento ornamental de los proyectos urbanísticos, sino que debe estar integrado en los mismos y ser considerado como una parte activa y tan importante como son las canalizaciones o los viales y las aceras. Llevado a la práctica, los núcleos urbanos, como el nuestro, tienen básicamente dos formas urbanas de desarrollo. Su casco histórico tiene una estructura que se remonta a varios cientos de años, ...cuando sus prioridades eran muy distintas a las que tenemos hoy en día. Por otro lado, las zonas urbanas más modernas... ...contemplan el árbol como un elemento decorativo... ...junto a los arriates y el mobiliario urbano. Tanto en el casco histórico como en las áreas modernas... ...pensamos que se puede ir mucho más allá... ...en la integración del árbol como sujeto activo... ...que forma parte de nuestra ciudad... ...con soluciones distintas en cada lugar... ...en cada calle, en cada plaza... ...es por ello que traemos al Pleno la propuesta de que se elabore... ...y se lleva a la práctica un plan de diagnóstico, conservación y nueva implantación de árboles en nuestra ciudad. En este pleno expondremos las líneas generales que pensamos que debe incluir este plan de arbolado... ...y ser una referencia que complemente a la ordenanza actual de conservación de zonas verdes.